Hola, que tal, fotonauta. Hoy veremos cómo hacer un simple y básico fotomontaje. Acompáñame. Oh, papi, ven acá. Papi, mira, cuando yo grabo la imagen se pone así. ¿Ves? ¿Eh? Eh, porque la imagen cuando yo grabo se pone así. Ah, la verdad, tú le subes la Río. Peter. Y, y cuando yo le doy al filtro, yo, yo le doy al segundo y, y me aparece una cosa. es este filtro? Mira, filtro. Yo le doy a, él, a, a este. A este, pero es, es este, sí. Y yo le doy y pon, a este. Y pon el micrófono así para. Y yo le doy a este. A este. Entonces tú eliges aquí en la capa, el fondo, y tú dije a ti. Y espera que caiga un poquito y luego lo mueve más para cámara. Para el CIAN y más para el azul. Ok. Mira, ya se ve integrado mm -hmm. Para, que me está llamando? Y así ha quedado el fotomontaje de Mauro, claro, con algunas ayudas adicionales de mi parte. Y con este video damos inicio de forma oficial a este curso, Photoshop para bebés. Todo. miren qué interesante miren qué interesante esto ahí lo ves